La sociedad del futuro se encuentra mejor que nunca. La medicina consiguió detener el envejecimiento y eliminó todas las enfermedades. Seguido de esto, la sociedad humana comenzó a avanzar exponencialmente. Uno tras otro, los nuevos descubrimientos y avances científicos catapultaron el conocimiento hacia nuevos horizontes. Todos tienen lugar aquí. Todos ponen de su parte. Todos tienen un propósito. Pero el ser humano el ser fue diseñado humano, con límites. Y, y, y al borrarlos, la cantidad y borrarlo, de, la posibilidades de posibilidades que se abrieron para la humanidad parecen infinitas. Algunos creen que tienen la perfección al alcance. La persecución se volvió el status quo. Y en la búsqueda de la perfección, Muchos perdieron lo que los hacía humanos. Sin embargo, ¡Ah! en este mundo... lleno de distracciones. Metas por alcanzar. No. Zar, zar, zar. No. Aún hay quienes se detienen a escuchar. hacia arriba? No. Soy Ostehost. Y esta transmisión es para ustedes. Hoy les presento Crecer, enviada por un Radio Escucha anónimo. Cambiar con responsabilidad es crecer. Cambiar es aprender, por eso es difícil. La responsabilidad es pesada y dejarla caer tiene consecuencias. Las consecuencias dan miedo. Temo al sufrimiento que causa dejarla caer. Por eso no crezco, porque no cambio, porque no quiero aprender, porque no puedo cargar con la responsabilidad, porque no quiero sufrir las consecuencias, porque no quiero fallar. Por eso me siento tan pequeño, porque nunca he crecido. Pero quiero crecer, ya no quiero tener que escalarme a diario para recuperar el control. Y quiero aprender, ya no quiero repetir por siempre el mismo error. Quiero responsabilidades. Ya no quiero vivir flotando, sin tocar el piso, sin dejar huellas. Quiero consecuencias. Ya no quiero huir del sufrimiento. Quiero fallar. Ya no quiero ser perfecto. El día de hoy decido dejar de ser pequeño. ¿Sí?